Nos enseñaron eso, ni lo harán Dalo por hecho, nunca nos lo enseñaron ¿Qué va? Dalo por hecho, a ser felices solas, a mirarnos al espejo con determinación, a dedicarnos tiempo, a cuidarnos y cuidar a las de al lado, a compartir el trabajo, no asalariado, nunca nos ayudaron a expresar emociones, pero sí a reprimirlas y ahogar los dolores, a ser complacientes, nunca disidentes, a no enseñarlos, pero sí apretar los dientes. No nos hablaron de sororidad y crecimos tragando su competitividad, su sistema de Educativo, lleno de basura, educación emocional, mejor mates puras A empatizar con los perros y comernos a las vacas A clasificar a humanos según su raza A determinar quién vale para qué Niña, si estás gorda, pues sáltate gimnasia Si abusan de ti, tú te lo has buscado ¿Quién te mandó ir a casa, eh? De ese tarado callada durante años Porque él te amenazó con contar. A todo el mundo que eras una guarra, nunca nos enseñaron a recibir cuidados, pero sí a someternos a los yugos del esclavo, a cuidarles, a mimarles y a escucharles, a recibir silencios y, si acaso, un he acabado, a tragar sus miradas y sus palizas verbales, sus acosos callejeros y gestos intimidantes. Nos enseñaron a cambiarnos de acera, a rodear mil cuadras para llegar enteras no nos enseñaron a disfrutar relaciones pero sí a reprimir nuestras acciones Santas estamos de someternos a sus dogmas la rebeldía asoma y su sistema explota. cuidados, bidireccionales, relaciones horizontales desaprendiendo construyendo en paralelo descubriendo sentires que no encajan en sus moldes no nos enseñaron lo que nos hace libres lo aprendimos solas y ahora somos invencibles no nos enseñaron lo que nos hace libres lo aprendimos solas y ahora somos invencibles cuidados bidireccionales, relaciones